Eh, nombre del juego. Eh, Frontontonton. Frontonton. No, Fronton-Ton-Ton. Bien. Objetivo motor. Objetivo motor. Eh, eh, objetivo motor. Este juego para que su objetivo motor serían desplazamientos, saltos, golpeos, velocidad. Eso no es objetivo. ¿No? Todos los objetivos empiezan con un verbo en infinitivo. Ochtiere. Eh, recordad este uno de los objetivos de la sesión de hoy. Es que os deis cuenta que hay objetivo motor, objetivo de consecución y objetivo meta. Objetivos o objetivos? Objetivo de consecución. Eh, Lograr que la pelota no caiga durante el mayor número de toques posible. ¿Y meta? Eh, llegar al máximo de rondas. Por ejemplo, decir, conseguir 40 puntos, conseguir en un minuto estar tres minutos, lo que sea. Pues venga, ¿eh? hacerlo rápido. Sí, Masín. Teniendo amigos, ¿para qué quieres enemigos? Vale, vale, vale, vale, paramos. Mirad, esta solución es buena, lo único que le están haciendo mal. Tenemos que estar ordenados, cerca y todos muy activos y girando siempre todos para el mismo lado. O sea, todos van hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿vale? ...y tendríais que estar como mucho más pegados... ...y luego tendríais que definir el tipo de golpeo... ...y el tipo de golpeo sí, está que claro que así no... ...en plan amigos no... ...en plan enemigo o sea bien... ...o sea toque de dedos como hacia arriba... ...es una ...de las tres soluciones... ...de las tres soluciones del juego... ...que yo tengo propuesta... ...una es esa, que luego la vamos a practicar... ...pero un poco mejor... Eh, ...siguiente juego, los que estaban aquí... ...venga, que eran... Eh, Noah, Sara... Paula, puede estar con ellos, ¿eh? Vaya, puede estar, aunque sea nada más que mandando, no te digo. Venga. Objetivo, nombre, objetivo motor. Si nombre no tiene, no pasa nada, pero venga, rápido. Nombre, golpea y cogea. Golpe eh, silencio. Golpea y cogea el nombre. El objetivo motor, desplazar... Golpear, golpear y y saltar, saltar y correr. Que no es tampoco poner un verbo, tendrá que decir algo más. Es que desplazar el objetivo es desplazar. No, desplazar no, mejorar, qué mejorar Por ejemplo, la mejorar los desplazamientos está mejor. Venga, siguiente. Objetivo. Con consecutivo. consecutivo. Consecutivo. Progresar eh, pasando progresando de línea a línea. Bien. Meta llegar hasta el final sin que se caiga la mano. Exactamente. Ahí, Sara, esa es la idea. Venga. Aquí? Venga, empezar. Venga, empezar. No, no, ella no lo hace. Vale, vale. Eh, la idea no está mal. La idea no está mal, pero mm, quizás no se trabaja también eh, lo de pata coja, no sé. Yo... Ya, ya, ya me imagino. Luego lo queríamos meter mano pie, por ejemplo, solamente con el pie. Pero ahí el, el mezclar como diferentes tipos de golpeos quizás podría ser para trabajar los golpeos, pero no para trabajar los desplazamientos. Y yo quería que este juego jue fuese como muy activo, para trabajar, no sé, velocidad, desplazamiento. Oh, pero no, persona, está mal, ¿no? no está mal, no está mal. Cuatro es poco, venga. El otro, otro grupo. ¡Venga, rápido! ¡Eh, rápido! Eh, el juego se llama el Monochillón. Eh, objetivo motor, eh, golpear la pelota sin repetir el toque que ha dado el compañero anterior y llegar hasta tu nueva posición antes de que el balón llegue. Objetivo-meta, conseguir canastar la pelota... Eh. O, o ¿Conseguir qué? Canastar. Me encanta el verbo canastar. Ese es un nuevo verbo que vamos a meter. Yo canasto, tu canasta, el canasta. Está grabado, tú el guárdalo, el guarda, ¿eh? Y el objetivo-consecución, <risa> que la pelota no caiga y conseguir. Pasar la Pasar pelota, la pelota que que al caer. siguiente compañero sí. sin repetir el toque del anterior y que llegue la pelota. Pues venga, vamos a ver qué veamos vale, Yo es que ya, a partir de Canastar, ya he pensado en, en cambiar el ra este. Venga. Esto está grabado. Mirad, el juego es muy parecido al que han hecho ellos y tampoco tiene excesivos desplazamientos. Pero era muy parecido. Lo único es que al final metéis los de la canasta. Otro equipo, otro grupo. Venga rápido. Venga rápido. Venga rápido. Venga, rápido. Vamos rápido. ¿Qué grupos quedan? Uno, dos. Venga. Escucharlos, escucharlos. Nuestro juego se llama el gusano loco. Eh, los objetivos motores son mejorar la velocidad, mejorar la precisión, desarrollar la coordinación espacial, mejorar la, la velocidad de acción y la resistencia cardiovascular. Muy bien. El objetivo de consecución es hacer pase alto y realizar desplazamientos rápidos. Muy bien. Y el objetivo meta es conseguir una canasta. Venga. O sea, si consiguen canasta, acaba el juego. Vamos a ver. Ha estado casi perfecto, ¿eh? ha, estado, ha estado. estaba bien pensado. Está bien pensado lo de. Eh, siempre se pueden aumentar los desplazamientos. Haciendo que los que van a, de vuelta, o sea, para real, realimentar de luego la, de nuevo la fila, pues que hagan un desplazamiento. Eso es siempre una buena idea. Eh, ¿Quieres que hagan más desplazamientos? Pues más lejos. Está. está bien. Aunque al final es un poco parecido a los otros, volveré un poco la idea, pero con ese desplazamiento está, está bien. Otro grupo. Y luego queda nada más que uno, ¿no? Venga, rápido. El juego se llama la indiaca al plato. El objetivo motor de este juego mejorar la precisión tanto en el pase como eh, en el tiro de la indiaca eh, objetivo de meta dar el máximo de veces posible con la indiaca al balón grande es el objetivo meta ¿no? sí y, y el de consecución eh, la bueno, comunicar bien en el equipo y comunicar hablarse? bien en el equipo pues, sí no, yo creo que ahí eh, lo tenéis que eh, olvidar de la comunicación esa. Eso es algo que tiene que ir intrínseco a cómo va el desarrollo del juego. Vale. Tenéis que decir algo así como, pues golpear el objetivo de consecución podría ser golpear la indiaca el, el plato, el o, no sé, golpear la indiaca al plato, un objetivo de consecución, podría haber otro, y luego el meta, golpear la indiaca al plato 15 veces, o yo qué sé, ¿vale?, algo así. Venga, a ver qué. Contamos con un lesionado. Correcto. Ya, ya. Si sale mal es por eso. Es tu... Sí, es le echamos la culpa a Lucía. Mira, a ver. la Vale, vale, vale, vale. no está mal, pero el tema es que no tenéis muchos desplazamientos. Pero no está mal. La idea de hacer como un punto extra o algo así con ese está bien. Lo único es que había un momento que parece que el enfoque iban a darle el punto extra a uno en la cara. ¿eh? Venga. Sí, esos más puntos, ¿no? Claro. Venga. ¿Vosotros estabais solo tres el otro día también? ¿No juntasteis con nadie? Sí, sí con, con otro equipo, pero no vino. Ah, ah, venga. Venga, rápido, rápido, empezar. Empezá. Eh, nombre del juego, acierta la, la esquina. Objetivo motor, pues... En las pases pases para rematar en la esquina. Eh, objetivo de meta... Eh, rematar en la esquina, tras enlazar esos 10 pases, y ¿qué más había que decir? El objetivo mente entonces es conseguir 10 metas de estas, ¿no? Conseguir 10 claro, pases, eh, conseguir cuatro Y entonces ahí pases. se acaba el juego. Cuando consigas las 4 esquinas, sí. Vale. era objetivo motor, ¿cuál es? Enlazar los 10 pases para poder, poder, poder rematar en la esquina. Eso no es objetivo motor, eso sería objetivo de consecución. Objetivo motor, ¿qué ¿Qué quieres desarrollar motrizmente? desarrollar, por ejemplo desarrollar la si venga. pues venga, empezad o sea, ah, también otra cosa había que seleccionar la esquina la que vamos a, a rematar pero eh, ha ido a tocar y eso significa algo claro, hay que rematar esta esquina ah o sea, tú tocas y ahí es donde hay que rematar. Sí, por ejemplo, si él toca en otra, rematar a esa. Vale, a verlo otra vez. Vale, pero ahí hay pocos desplazamientos. Tendría que ser con un espacio muy grande. ¿Vale? Pues eh, hacer una cosa, recoger todos los conos y dividirlo en cuatro grupos y venir para acá. Venga, dividirlo en cuatro grupos y venir para acá.